Sin previo aviso la tormenta llegó y para quienes ya vivíamos en un clima complicado, llovió sobremojado. Por un instante nos sentimos perdidos, atrapados en medio de un diluvio que no vimos venir y con la firme creencia que esta vez no íbamos a lograr salir. Y es que no podemos cegarnos a los daños colaterales de la pandemia. La prioridad que hoy en día tiene este virus en nuestro sistema de salud ha generado interrupción o inadecuada continuidad en nuestros tratamientos, someternos a mayores riesgos y sentirnos más vulnerables, ansiosos y aislados que nunca. Tengan por seguro que durante estos tiempos de crisis e incertidumbre desde Fenexer hemos hecho todo lo posible por paliar la situación, informando y sensibilizando a los tomadores de decisiones, compartiendo buenas prácticas internacionales, haciendo recomendaciones y trabajando como siempre por nuestros pacientes. Es así que de la tormenta nace Femexer Resiliente. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Las personas con enfermedades raras en nuestras familias vivimos día a día situaciones como estas. Nosotros sabemos de dolor y enfermedad, de incertidumbre y carencia, pero también sabemos, gracias a que hemos transitado los abismos más oscuros del dolor y la desesperación, lo maravillosas que son las pequeñas cosas de la vida. Nosotros sabemos mejor que nadie valorar y agradecer lo que sí hay, y enfocarnos en lo bueno. Nosotros sabemos que la vida vale la pena vivirla. Finalmente, nosotros también sabemos que no estamos solos, pues toda persona resiliente lo es gracias a sus redes de apoyo, y es a través de esa conexión y pertenencia que encontramos la fuerza para seguir. Ser resiliente implica tener gratitud, esperanza y perspectiva. Ser resiliente significa hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y compartirlo con los demás. Ser resiliente es ser creativo, perseverante y optimista. Las personas resilientes conforman organizaciones resilientes, como Femexer y sus aliados, que este año nos atrevimos a abrazar la complejidad y transformarla en oportunidad. Organizaciones empáticas, solidarias e innovadoras. Organizaciones que se atrevieron a tomar decisiones y acciones para aprender sobre la marcha, a soltar los paradigmas y abrirse la nueva realidad en un entorno cuya única seguridad es el cambio constante. Sin previo aviso la tormenta llegó y quizás llegó para quedarse un buen rato, pero no sabía que estos marinos ya estamos acostumbrados al oleaje indomable de la vida, a avanzar contra corriente, a navegar en medio de dificultades y a llegar a un buen puerto aún con todo en contra a poner atención cada segundo de nuestras vidas con la esperanza de ver el hermoso arcoiris que trae consigo nuestra vieja amiga la adversidad. Hoy más que nunca, sabemos que no podemos planificar el futuro, pero podemos estar preparados para cuando llegue, porque tenemos el regalo del presente, aquí y ahora. Somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos. FEMEXER